Quiero dar las, las gracias a todos y a todas por la, la participación, no la, la mera asistencia. A veces va uno a, a, a cursos pues, donde da la impresión de que eh, se, se está, eh, no tanto por la importancia que pueda tener para para alguien eh, los asuntos que se están que se están tratando, sino porque hay que cumplir de alguna forma. Vivimos pues en. en medio de muchas instituciones, en procesos pues de burocratización creciente, aunque sea de esta burocratización líquida eh, que, se, que se impone de alguna, de alguna manera. y entonces hacemos muchas cosas simplemente porque porque hay que hacerlas, porque hay que rellenar, eh, hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que rellenar documentos, hay que hay que cumplir con, con exigencias. Eso tiene una parte es, esas circunstancias lamentables pues tienen a veces una parte desproporcionada en nuestras en nuestras vidas, pasa también a, en ocasiones, ¿no? en, en estos ámbitos pues, do, donde se supone que lo que nos importa es eh, la reflexión y el, y el conocimiento. Y a mí me ha dado la, la impresión pues, de, de haber participado con un, eh, con, con un grupo que, que realmente eh, estaba aquí porque lo que nos jugamos en esto, que es muchísimo, os importaba, ¿no? Y os quiero dar las gracias entonces por, por esa clase de, de participación. La verdad es que le, estos días pasados le, le di bastantes vueltas a, a qué clase de, de intervención hacer hoy al, al final ¿no? de, esta, de este curso de verano, el, el segundo que hemos organizado eh, después del, del verano de 2013, pues desde este grupo de investigación que como os, os hemos dicho, pues, eh, Versa, sobre transiciones socioecológicas con ese enfoque transdisciplinar, cuya eh, un grupo cuya, cuyo blog eh, pues, hemos titulado Transiciones y, y colapsos, mm, le he dado bastantes vueltas, como os decía, ¿no? porque lo, lo cierto es que vivimos en, en, en un mundo que si no queremos, si, si, si no pertenecemos pues a esa mayoría que que prefiere cerrar los ojos y pensar en otra cosa a veces cerrar los ojos y jugar a Angry Birds o a Candy Crush ¿no? como, como nos decía ahora ahora Joan y dejar pasar el, en fin, pasar ese, ese tiempo que es tiempo, tiempo muerto de alguna manera, si no pertenecemos a esa, a esa mayoría y preferimos intentar eh, ver dónde estamos, qué perspectivas tenemos, qué es lo que puede suceder la verdad es que eh, las cosas están, están muy difíciles, ¿no? vivimos en en un mundo que se ha ido, cuyas perspectivas se nos han ido haciendo eh, muy, muy sombrías. Entonces, aunque tenía, tenía un texto bueno, que había, en el que he estado trabajando este, este verano, en parte, y pensaba hacer una intervención a partir de ello, finalmente he desechado esa posibilidad y lo que voy a hacer es una reflexión pues, más, más eh, improvisada. Eh, pero que quizá tenga, tenga más sentido plantearlo de esa, de esa forma. ¿no? Os decía, un mundo eh, donde nos cuesta hacernos cargo ¿no? de, de lo, lo que somos y dónde y estamos por esa dureza de las, de las perspectivas. Eh, no, es que, no es que el futuro esté escrito, predeterminado de ninguna, de ninguna forma, no yo creo que ahí hay equívocos importantes, algunos han salido a lo largo del, del curso. no Hemos evocado en varias en varias ocasiones, no desde el primer día, por ejemplo, que lo, que lo hacía Ferran Puch hasta hoy mismo Alicia Valero por la mañana, hemos evocado ese, esa clase de estudios de, de prospectiva con, con base científica seria, como de lo ...los cuales el más mm, eh, importante en cierta forma para los temas que nosotros tratamos... Está, no es ni con mucho el único, o sea, hay un enorme trabajo ahí, pero el más eh, visible eh, pues es aquel estudio sobre los límites del crecimiento ¿no? del primero de los informes al Club de Roma de comienzos de los años 70, ¿no? que se publica en 1972. Ha habido un, un, un equívoco recurrente ¿no? sobre ese estudio en particular, pero más en general sobre esa clase de de literatura eh, ni ese estudio ni otros parecidos eh, son eh, intentos de, de predicción del futuro ¿no? eso aunque los mismos autores y autoras lo explicaron con mucha claridad desde el mismo arranque ¿no? de, eh, poniendo la venda antes que la herida sin embargo no funcionó a pesar de poner la venda pues recibieron muchas heridas pues, en, ese, en ese flanco ¿no? ese estudio y otros son herramientas heurísticas ¿no? que nos permiten eh, intentar atisbar algo en la, entre los futuros posibles que, eh, que serán los de nuestras, los de nuestras sociedades. ¿no? Son herramientas del tipo, bueno, mm, formulamos un modelo, por ejemplo, en el caso de ese, de ese estudio, un modelo de dinámica de sistemas, intentamos que recoja algunos aspectos relevantes, unos pocos, ¿no? De, de, en ese caso de eh, pues la dinámica de la economía mundial en una en una biosfera finita y en un planeta por ejemplo con recursos minerales limitados eh, simplificamos mucho cualquier modelo de ese tipo lo hace simplificamos mucho con respecto a, a la realidad ¿no? con su multiplicidad de, de facetas pero esperamos captar eh, pautas de funcionamiento relevantes de, de esa, esa realidad ¿no? eh, como señalaba Oscar el otro, el otro día la verdad es que para ser un modelo tan sencillo ha sido muy robusto eh, y, y en los decenios que nos separan ya de su publicación que son más de, más de cuatro pues lo que venimos observando por desgracia, es como eh, la realidad de la evolución de esas magnitudes se ajusta a, a las eh, simulaciones con ese, con ese modelo, eh, el, el business as usual y los, las simulaciones parecidas, que están muy lejos de tener un final feliz, que desembocan, pues como mencionaba el otro día Ferran, en, en un colapso que no nos queda que no nos queda muy lejos. Eso insisto no quiere decir que eso sea pues una especie de futuro de futuro inevitable, ¿no? Insisto, es una herramienta eh, exploratoria ¿no? de posibilidades de, de futuro el futuro como tal es impredecible ¿no? No, no, no, ningún científico ninguna investigadora en un mundo de sistemas complejos como es el mundo en el cual nosotros estamos puede predecir el, el futuro sin embargo lo que sí que hay son imposibilidades que acotan futuros, futuros posibles ¿no? hay cosas que eh, Límites ¿no? que vienen impuestos por. determinados por leyes de la naturaleza. Eh, especialmente nos atañen en, en este tipo de, de asuntos eh, los límites que fijan disciplinas como la termodinámica y la ecología. Pero no solo, ¿no? Esos son los más grandes, los más visibles, los que acotan de manera eh, más clara posibilidades de futuro. pero, pero están lejos de ser los, los únicos. Claro, ahí eh, hay que hacer una salvedad para decir lo que voy a decir a continuación, y es si excluimos las fantasías de omnipotencia. Y eso es decir mucho, porque estamos en una cultura, una de cuyas bases es precisamente esa, toda esa clase de fantasías de omnipotencia. ¿no? Estamos en una cultura cuya corriente principal nos promete que vamos a ser dioses extraterrestres. Eso es la... la Simplificando un poco ¿no? la, la, la gran promesa de la tecnociencia, ¿no? y la encontráis formulada de múltiples maneras, no, a veces un poco más velada, otras veces de manera más… Si, si vais a ver un poco eh, historias de vida de, de los capitostes de Silicon Valley, eh, eh, encontráis eso en cuanto se, se rasca do, cinco, cinco minutos. ¿no? Eh, el título de un libro interesante de… De las mm, numerosas sínt grandes síntesis históricas que se están generando desde distintos lugares estos últimos años, no nos hemos referido en algún momento del curso, por ejemplo, al trabajo muy importante que, que hicieron, que empezó eh, Ramón Fernández Durán y luego concluyó Luis González Reyes, en La Espiral de la Energía, uno de los libros que se mencionó ¿no? también en, en, este, en este curso. Bueno, eh, lo que ellos eso que ellos hacen de, de manera así pues muy eh, muy interesante, si tenéis, cuando tengáis tiempo tendrá que ser ya casi el verano que viene, ¿no? dados los, los ritmos en los cuales andamos metidos, porque es un, un libro extenso de muchos cientos de páginas en dos volúmenes, pero vale la pena que lo, que lo leáis. Es un intento de entender cuál ha sido la, la evolución ¿no? de, la, de la especie humana desde que aparecemos eh, eh, sobre la faz de, de la Tierra es decir, unos 150.000 años en el caso de Homo sapiens y luego, pues, unos tres millones de años. Si pensamos tres y pico millones de años, ¿no? Si pensamos en los parientes cercanos así del género Homo y un poquito más, si ampliamos la, la, la, el ámbito de la, de la parentela, en fin, un parpadeo, ¿no? En términos de tiempo geológico, de, de tiempo biosférico, ¿no? Estamos en un, eh, en un planeta que tiene 4.500 millones de años, la vida aparece muy pronto en, en la, la historia de ese, de ese planeta, ¿no? desde hace por lo menos 3.800 millones de años pues hay vida sobre, sobre la Tierra y nosotros llegamos muy al final de eso, ¿no? aunque estemos... Operando en esa escala tan grande ¿no? que, que justifica, como decíamos también durante, durante el curso, pues, que incluso empleemos ese término de antropoceno, ¿no? A, eh, calcándolo sobre las grandes eras geológicas de la, la historia del, del planeta. Bueno, hay una cantidad grande de grandes de, de síntesis históricas que, que se están, eh, están intentando ese ejercicio el que hacían por ejemplo Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes hay una una literatura interesante importante ahí el que esos yo creo que el que ese tipo de, de estudios eh, da, da la impresión de que aumenten en los últimos años pues indica la, la incertidumbre con respecto a o sea, esa sensación de hallarnos frente a un abismo en realidad con la posibilidad que yo creo que es así, es real ¿no? la, eh, diría casi la certidumbre de que nos encontremos fuente, frente a las mayores discontinuidades históricas pues casi en la vida de la especie desde luego eh, en los últimos milenios pero casi uno diría en la vida de la especie explica ¿no? pues esa, esa mirada ¿no? hacia el pasado, la totalidad de nuestro pasado y el pasado de la, de la tierra, de la vida en la tierra y nosotros eh, en ello. Bueno, uno de esos estudios, de esas síntesis históricas es eh, la de eh, Yuval Noah Harari, un historiador israelí, eh, que hace un par de años escribió uno de esos textos que se llama De animales a dioses. ¿Mm? Bueno, pues esa, esa es la, la lectura de animales a dioses, es en realidad la lectura dominante en la, en la cultura en la que, en la que estamos, ¿no? con esa promesa ¿no? de que nos vamos a terminar convirtiendo eh, y, y no tardando mucho, porque si no, desde luego, el, el, el abismo hacia el cual estamos avanzando pues acabará con cualquier posibilidad de deificación, eh, esa es la promesa de la cultura dominante ¿no? con, con esas fantasías de omnipotencia si excluimos esas fantasías de omnipotencia yo creo que hay buenas razones para dejarlas de lado aunque nos llevaría lejos es un algunas de algunos de esos debates no han aparecido en el, en el curso de en, en el, estos días en nuestro en nuestro curso pero otros que son relevantes pues ni siquiera hemos podido mencionarlos eh, si, si dejamos esas fantasías de, de omnipotencia, ¿no? ahí el. Eh, pues el, el, un, un lema sería todos estos debates sobre lo transhumano, lo poshumano. ¿eh? pero ya digo, pues lo. Lo dejamos, lo dejamos de lado. lo que resulta entonces es un abanico de futuros posibles, de posibles trayectorias de futuro. Eh, que se ven acotadas y, de hecho, se ven acotadas más a medida que nos, mm, nos metemos más en esa crisis multidimensional en la cual estamos, eh, eh, a medida que vamos agotando, por no mencionar más que un asunto, los recursos naturales de mayor calidad, ya sean recursos bióticos o abióticos, ya estemos hablando de biodiversidad o, como hacía esta mañana Alicia, de, de minerales en la corteza terrestre, eh, a medida que eso progresa, con, con, y ese es el, el, un, un asunto tremendo de cuya importancia pues, no acabamos de hacernos cargo desde luego como sociedad con esa rapidez de los desarrollos las curvas exponenciales que crecen en tantas magnitudes relevantes para en esa crisis multidimensional a medida que eso, que eso sucede se estrecha también el abanico de los futuros posibles ya digo dejando de lado las fantasías de, de omnipotencia si nos recreamos en ellas o si las aceptamos pues entonces no hay limitación de ninguna clase ¿no? todos los futuros serían, serían posibles ¿no? Eh, nuestro punto de vista y el mío también, pues es que eh, esos futuros, o sea, el futuro no está escrito, eh, tenemos margen de acción. Dentro de todas las situaciones, incluso en las peores, tenemos cierto margen de acción, puede ser mayor o menor, esos grados de libertad ¿no? de los que hablaba también Joan esta mañana, eh, pero, pero están, están ahí esas posibilidades de, de actuación. En estos, en estos días insistía en varios de los, de los ponentes, por ejemplo, eh, José Manuel López el, el otro día, también Alberto, Alberto Matarán, nos decían no perdamos de vista que, sean, que estamos en un proceso de, de cambio, de transformación y que se han abierto posibilidades de, de hacer cosas que hasta hace poco tiempo estaban cerradas. Y eso es, es cierto, ¿no? es, es verdad. Eh, hoy mismo, si habéis visto la, la prensa esta, esta mañana, pues tenemos como noticia de portada en algún periódico eh, en, en otros, lo, lo he visto en el kiosco al pasar, me parece que la noticia de portada era un dibujo en el que caricaturizaban a Manuela Carmena como Hitler, eh, la razón pues es, funciona con, esa, con, esa, con ese tipo de finura, ¿no? nos tiene acostumbrados a ello, pero en, en el… Ah, vale, lo he visto, ya digo que lo he visto… Bueno, ah, vale, vale, era, era Mongolia. De todas formas… Eh, la realidad imita al arte, ¿no? Como, como ya señaló hace muchos años Oscar Wilde, y no sería extraño. En fin, la razón nos ha obsequiado con portadas de ese cariz en más de una, en más de una ocasión. En cualquier caso, eh, el país, por ejemplo, lo que tiene como noticia de portada es España se moviliza a favor de los refugiados al margen del gobierno. De eso hablaba en el otro día eh, Alberto o José Manuel. ¿no? Eh, es, es cierto que... Hay una situación ahora en la cual una acción concertada ¿no? de eh, las alcaldesas y los alcaldes de una serie de ciudades que, donde vive una parte eh, sustancial ¿no? de la población de nuestro país permite, esa, esa iniciativa informal obliga a... A, a mover ficha también y al, al gobierno, o sea, a pesar contra la, eh, la, la voluntad de, de, del gobierno, pues al final sale el ministro de Asuntos Exteriores diciendo que España va a asumir la cuota de refugiados que le corresponde, ¿no? en lugar de como ha estado haciendo los últimos meses, diciendo que eh, no más de 800 o no más de... en fin, las, las distintas cifras. Eso es, es verdad, ¿no? Es, ese espacio existe. Lo que sucede también, eh, a, a ninguno ninguna se nos escapa, si Pensamos en los asuntos de los que estamos tratando en este curso es que hay una eh, distancia enorme, enorme entre lo políticamente factible en los contextos en los cuales estamos ahora, incluso con, con esa, eh, esas posibilidades de acción nuevas, que ojalá seamos capaces de, de ampliar más y de mm, conducir ¿no? hacia, hacia cambios sustantivos, hay una distancia enorme entre lo políticamente viable hoy con esas correlaciones de fuerzas, con esos estados de conciencia de la, de la población y lo que realmente sería necesario hacer para evitar, eh, en fin, la, los peores futuros y, y de, dentro de ese abanico de posibilidades en el que, en el que estamos. ¿no? Eh, estos días hablaba también, por ejemplo, Ferran al, al, Ferran Puig Vilar al comenzar, ¿no? De esas maneras eh, de aproximarse a las realidades, ese, ese mundo de sistemas complejos en el que estamos, nos podemos acercar desde arriba o desde abajo, ¿no? Eh, los términos en inglés. Bottom up o estrategias bottom up o estrategias top down, así de, de investigación, de comprensión, de análisis. Podemos hablar, como se hace desde hace mucho en, en sociología, ¿no? de perspectivas micro y macro ¿no? para acercarnos a, a estos fenómenos. Y claro, ahí obtenemos, eh, pues. Eh, miradas bastante, bastante diferentes, ¿no? Si pensamos en eso ha salido también en, varias, en varios momentos, ¿no? el, el, el qué hacer, ¿no? o, o de manera más mmm, eh, de manera un poco más crítica, o sea, es nos estamos preguntando constantemente qué hacer, pero lo, lo que señalaba el otro día Marc Badal, por ejemplo, en cierto momento, ¿no? el, esa, esa, ese requerimiento de soluciones, dame soluciones, ¿no? eh, es comprensible, es humanamente comprensible y, sin embargo, deberíamos ser capaces de aceptar como seres adultos que hay también situaciones en las cuales no hay solución o no hay ninguna buena, ninguna buena solución, ¿no? Eh, eso implica el, lo que está ahí detrás, en el fondo, pues es la, la finitud humana, ¿no? el que seamos seres que vayamos a morir, salvo que abriguemos la fantasía de que vamos a convertirnos en dioses extraterrestres y que entonces pues, seremos, seremos inmortales. Si dejamos de lado ese tipo de fantasías, yo creo que destructivas, entonces eh, pues somos seres finitos, seres, seres mortales, y hay situaciones en las cuales no hay solución. ¿Mm? Dicho lo cual... Eh, eso no es ninguna, ninguna eh, llamada a la resignación, sino a, hacer, de, a, a hacernos cargo de la de verdad, de la finitud humana. Eh, te, tenemos puntos de partida que para, a la hora de hacer cosas, de, de ver qué tipo de cosas podemos, podemos hacer y queremos hacer, pues eh, casi inevitablemente nuestros puntos de, el punto de partida eh, es desde abajo, esa perspectiva micro, ¿no? Nos encontramos en contextos locales, en, en contextos eh, cercanos, ¿no? Aunque el contexto local a veces sea grande, sea, puede ser una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso es un contexto local bien, bien gordo, ¿no? Como también eh, veíamos, pues, por ejemplo, con la intervención de Pilar Vega en torno a la, a la movilidad. Eh, pero el punto de partida de los activistas y las activistas pues es, son esos contextos, ¿no? de qué manera me, me asocio, me coordino con, con la gente que tengo cerca, con preocupaciones comunes, para hacer cosas. ¿no? Se parte de lo concreto y de lo local, de lo micro, ¿no? de las luchas sociales en mi entorno, aunque casi siempre esté presente en esas luchas locales un horizonte utópico, una, una perspectiva mucho más amplia, pero que queda también muy lejos, bastante desconectada de los, las posibilidades así en lo, en lo cercano. ¿no? Eso es... Eh, natural, digamos es el punto de partida natural y además es lo que nos protege un poco de, del tipo de desamparo que podemos sentir si, si nos acercamos a estas cuestiones enormes desde arriba desde, desde lo macro ¿no? y somos conscientes ¿no? de esa disparidad por ejemplo, entre, de esa distancia enorme entre lo políticamente factible aquí y aquí y ahora y lo que realmente tendríamos que hacer y ¿no? eh, el otro día con la, la intervención de, de Marc Badal y luego un poco también con la de Alberto Matarán, que también se refirió a cuestiones agroecológicas, eh, me acordaba de, de una, un proverbio africano que se cita eh, una y otra vez de manera recurrente en, en todos los eh, blogs, las webs, las presentaciones, las charlas de este mundo agroecológico neorural al que se refería con, con, esa, con, con, esas, con esa perspectiva autocrítica y crítica Marc Badal. ¿no? Lo habréis, sí, sí, seguro que si, si estáis un poco al tanto ¿no? de, de, ese, eh, de ese micromundo social, os sonará, ¿no? Es el, el proverbio africano que dice: mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultiva pequeños huertos que alimentan al mundo. Si ponéis algo así en un buscador os saldrán decenas y decenas de, de páginas de agroecología. ¿no? Es, a, a la gente le gusta mucho y se, se repite una y otra vez, es una especie de seña de identidad. ¿no? Y es explicable que sea así porque responde ¿no? a esa perspectiva desde abajo, desde lo concreto, desde lo local eh, y también yo creo que a una necesidad de protección psíquica de alguna, de alguna forma, porque en realidad hoy junto a eso Tendríamos que poner, también lo apuntaba en cierto momento Mark en una de las respuestas que dio, casi tendríamos que poner al lado de esa versión otra que dijera, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultiva pequeños huertos que se lleva por delante el calentamiento climático. Pero claro, esta segunda perspectiva es tremenda, es tremenda, ¿no? Eh, nos cuesta mucho hacer frente a, a lo que tenemos por delante ahí. Las perspectivas macro desde arriba son bastante bastante desoladoras ¿no? y por eso bueno, pues necesitamos una eh, eh, hemos mencionado un par de veces a Nietzsche ¿no? en, en, estas, eh, en, en, esta, en este curso y en el coloquio eh, Bueno, una, una pregunta nietzscheana muy relevante para, para todo esto pues es eh, ¿qué cantidad de verdad puede soportar un ser humano? ¿no? Eh, ¿cuánta verdad Podemos, a cuánta verdad podemos, podemos hacer frente ¿no? entonces dosificamos un poco para no, para no eh, venirnos abajo pues dosificamos también las verdades y, y nos apoyamos y debemos hacerlo es imprescindible, ¿no? nos apoyamos en esos contextos cercanos locales y en la gente que tenemos, que tenemos cerca para, para seguir adelante y para hacer las cosas que, que creo que tenemos que hacernos en esos eh, en estas situaciones tan, eh, tan difíciles. Mm, no, voy, me parece, no voy a volver sobre ello porque lo tenemos muy, muy cerquita. Eh, eh, me parece bien planteado ¿no? ese esquema ¿no? en cuatro campos de, de acción estratégicos que nos proponía Joan al final de su de su intervención nosotros bueno nosotros el grupo de investigación y también en otros otros contextos de de investigación y de acción cercanos no sabéis que esto muchas veces pues es se, se, se solapan y se y se entrecruzan iniciativas no estos días ha estado con nosotros la la gente de FUEM, de Ecologistas en Acción, de la Fundación Domingo Malagón, de todo este entorno así de, de gente activa que, que ha colaborado en este curso, pues ahí hay eh, toda una toda una serie de, de ámbitos de reflexión, de propuesta en el seno, en, el, en la sede física de FUEM, por ejemplo, pues… Eh, se ha, nos, nos hemos venido reuniendo también desde hace un par de años pues un foro de transiciones, un llamado foro transiciones, que también está formulando propuestas, líneas de, de acción. Hay elaboración importante sobre esto, si tuviéramos más, se podría hacer un curso monográfico sobre, sobre ello, por no mencionaros más que, más que una, eh, una de las dimensiones de esa crisis y una propuesta eh, reciente, bien articulada. Eh, esta mañana de, mencioné que de entre los asuntos, así, dimensiones de esa crisis multidimensional que están sobre la mesa, que son, que son muchos, pues a corto plazo lo que puede llevarse por delante eh, la, las perspectivas de, de vida buena y, y de eso que solemos llamar civilización, eh, en el futuro próximo lo más, lo más gordo lo más, y lo más, lo más cercano es el calentamiento global ¿no? la posibilidad de un calentamiento climático rápido y descontrolado ¿no? O como decía el primer día ya se abrevia ¿no? en la literatura eh, a veces C3 ¿no? calentamiento climático catastrófico ¿no? eso tiene que ver con la posibilidad de que acabemos tocando eh, alguno de los bucles de realimentación del sistema climático que pongan en marcha pues ese calentamiento rápido y catastrófico ¿no? como puede ser eh, pues eh, el que resulta no de la desestabilización del ártico que, que está progresando muy deprisa acaben liberándose las enormes cantidades de metano que están ahora eh, cautivas en el permafrost y también en el océano glacial ártico ¿no? Bajo... y, y, y bueno eh... Eso es lo más, lo más gordo, en cierta forma, lo más urgente, aunque sean tan importantes, eh, aunque las escalas de tiempo, por lo que hoy podemos saber, sean un poco diferentes, eh, las cuestiones de eh, combustibles fósiles y recursos minerales de diverso tipo, que esta mañana veíamos con, con, con Alicia, y, y también la, la destrucción de, de diversidad, Biológica, ¿no? la, la hecatombe de, de biodiversidad que estamos produciendo, ¿no? fenómenos antropogénicos, fenómenos eh, creados por los, por los seres humanos, generados por los, por los seres humanos. Mm, tenemos esa diversidad de, de, escalas, de escalas temporales para, para eh, hacer frente, intentar hacer frente a, a, a estos asuntos enormes. Y ahí mmm, aparece ¿no? pues esta eh, discrepancia entre lo que podemos llevar a cabo, empezar a hacer en esos. lo, lo políticamente viable aquí y ahora, y lo que realmente eh, necesitaríamos. ¿no? Eh, en el caso del calentamiento climático, con una. ...alta certidumbre científica, el otro día lo mencionaba Oscar en su, en su intervención, eh, tendríamos que ser capaces de reducir entre un 6 y un 10% anualmente las emisiones de gases de efecto de invernadero, empezando sobre todo por el dióxido de carbono, eh, desde ya, de manera que fuéramos capaces de transformar, cambiar... Eh, la base energética de nuestra sociedad y la manera de usar el territorio y eso quiere decir cambiarlo todo prácticamente en un par de decenios o tres no incluso ahí incluso ahí ni siquiera probablemente eso bastaría ya ya mencionamos eh, cómo estamos más allá o sea estamos en más de 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera y eh, no se trata solo de que no crezcan esas 400 partes hasta 450 o, o 500 o 600. El, el BAU, el business as usual, nos lleva eh, hacia, hacia esas acumulaciones enormes de carbono en la atmósfera en los decenios próximos porque, de hecho, las emisiones están aumentando a un ritmo cada vez mayor todavía, a pesar de los decenios de, de darle vueltas, de marear la perdiz, ¿no? de darle vueltas a ese problema eh, enorme. Y… Y necesitaríamos incluso, esa es una pregunta que le hubiera hecho a Ferran, que es experto en cambio climático, si, si hubiera, no hubo ocasión al final y, y él se fue después del primer día, pero incluso tenemos que, que preguntarnos por las, las perspectivas eh, geoquímicas de ser capaces de desacumular rápidamente una parte del, del carbono en la atmósfera y volver a capturarlo de alguna forma, aunque la cosa sea Técnicamente muy, muy complicada, pero bueno, eh, o sea, esa, es, esa parte, por ejemplo, eh, nos queda es una, una de las preguntas que me hubiera me hubiera gustado pedirle su opinión a, a Ferran Puch Pilar, ¿no? eh, Os decía si pensamos en lo que necesitamos hacer para necesitaríamos hacer para mmm, eh, no llegar más allá de 450 partes por millón y no solo eso, sino empezar a reducir rápidamente el, el carbono atmosférico y los otros gases de efecto de invernadero. Eh, pues, y pensamos. Bueno, ¿qué quiere decir esa reducción tan rápida, tan, tan esa reducción exponencial también no, de, de las emisiones en términos económicos, sociales y culturales? Pues no podemos dejar de emplear la palabra revolución, ¿no? que esta mañana aparecía y con razón, o sea, son transformaciones de tal envergadura que... Eh, solo lo que tendríamos que llamar una revolución ecosocialista, ecofeminista, pues estarían a la, en, en ese rango, de, en ese rango de, de posibilidades. Y ahí, claro, pues nos, nos echamos a, a temblar, ¿no? porque las, las cosas no van precisamente por, por ahí. Estos días pensaba, le, le daba bastantes vueltas a esto a partir de un par de textos recientes ¿no? que nos servirían para... Para, darían bastante juego para la reflexión. Eh, uno de ellos, los, los dos están en el, los, los subí al blog eh, este de transecos.wordpress.org, donde recuerdo eh, que dentro de pocos días, yo creo que el domingo, pues eh, pondré también en una entrada todos los materiales de, del curso con los que hemos estado trabajando, eh, que por cierto. Sí, ahora me doy cuenta que se me olvidó pedirle a Joan si lo pudieras copiar en el, aunque me lo has mandado por correo electrónico, pero si lo pudieras copiar en ese lápiz de memoria que está ahí, es casi más, más sencillo. Bueno, inciso: eh, un par de textos que darían. dan bastante juego para esta, para esta reflexión. ¿no? Uno de ellos es un artículo que han publicado en una de las revistas decanas, ¿no? de las. Eh, de la reflexión sobre las cuestiones que hemos nosotros abordado en el curso. Eh, es una revista estadounidense que se llama Capitalismo, Naturaleza, Socialismo, ¿no? Capitalism, Nature, Socialism, que fundó un economista eh, notable ¿no? que trabajaba primero pues, en economía política y luego se pasó al campo de la economía, ecología política que fue James O'Connor, ¿no? el fundador de esta revista, pues en el número, hace muy poquito, a mediados de agosto, se ha publicado ya on, online una, un artículo de David Schwartzman y Quincy Saul, que son dos ecosocialistas estadounidenses, titulado Un horizonte ecosocialista para Venezuela, dos puntos, Un horizonte de comunismo solar para el mundo. Eh, que es un texto bueno, interesante, que vale la pena, vale la pena abordar. Mm, lo que intentan Schwarzman y, y Saul eh, es, es una propuesta hecha a los, al gobierno venezolano, a las instituciones de, de Venezuela, para intentar convencerles ¿no? de que eh, es no, sola, no solamente digamos, que está... Hay, hay, en Venezuela hay un ministerio del ecosocialismo y del agua ¿no? y tienen como elaboraciones programáticas que en realidad… Eh, encajarían, claro, con, con eso pero como sabemos por múltiples experiencias, pues una cosa puede haber mucha distancia entre las elaboraciones lo que dice la, la constitución ecuatoriana y las políticas del gobierno de Correa o, o en el caso de Venezuela pues el plan de la patria elaborado participativamente y con el que ganó las sus últimas elecciones Hugo Chávez y que luego revalidó el presidente Maduro en la actualidad y lo que luego realmente pues, se puede hacer. Bueno, ellos intentan apelar, apelan a ¿no? a esa arquitectura eh, de ideario ecosocialista en Venezuela para decir, bueno, eh, podríamos emplear, dicen, bastaría emplear una fracción de no ya del crudo extrapesado, del petróleo extrapesado, del orinoco, que debe quedarse bajo tierra. Esa es otra, otra dimensión de este asunto, es que si no conseguimos dejar bajo tierra. Eh, más o menos las cuatro quintas partes de los combustibles fósiles todavía disponibles ¿eh? en el hablo del siglo XXI no de lo que pueda pasar en el siglo 25 que queda más allá de nuestras posibilidades si en el siglo XXI no dejamos bajo tierra las cuatro quintas partes algunas estimaciones más optimistas dirían el 60% pero eso es mm, problemático las cuatro quintas partes de los combustibles fósiles aún disponibles petróleo, carbón y gas natural entonces hay una altísima probabilidad de acabar en esa catástrofe climática pronto. ¿no? Eh, dicen ellos, dejando de lado todas las enormes reservas de petróleo de mala calidad, de ese petróleo extrapesado del Orinoco que tiene que quedarse ahí, y fijándonos solo en las reservas de petróleo convencional en Venezuela, bastaría, argumentan, una eh, emplear una fracción de eso para una rápida transición hacia un modelo eh, energético basado en fuentes renovables solamente ¿no? en, desarrollando sobre todo la eólica eh, la hidroeléctrica con cuidado y algo de, algo de, de solar y bueno pues lo, lo elaboran Schwartzman es un, es un eh, investigador que lleva mucho tiempo trabajando en, en este asunto, ese formula, ese, ese horizonte utópico del comunismo solar pues lo ha elaborado eh, lo ha elaborado bastante. Eh, es una propuesta interesante. Me permití eh, hacérsela llegar a uno de los investigadores también cercanos. ¿no? Eh, hay un capítulo suyo muy interesante en el libro este de la Universidad de Granada, Pedro Prieto, que aquí en España pues, es de la gente que lleva tiempo... Eh, eh, trabajando sobre la, la cuestión del cenit del petróleo, las limitaciones de recursos pero especialmente el cenit del petróleo y que tiene un punto de vista pues mucho eh, menos optimista con respecto a las posibilidades de salir con bien de, de, del cenit del petróleo y el desarrollo de las fuentes renovables de lo que encuentra uno en otros lugares, entonces ha habido un debate interesante que, que he recogido, está en, el, en la web, en el blog este nuestro, ¿no? entre Prieto y, y Schwarzman, que gira en principio en torno a una cuestión súper técnica eh, que es la, son la, esta que ha salido también ¿no? en, el, en, el, en el curso las tasas de retorno energéticas de las, los distintos aprovechamientos eh, de la energía que podemos, que podemos hacer eh, y eso que parece una cuestión súper técnica al final la, la tenemos detrás de las posibilidades realistas o no de transiciones energéticas de poder llegar a alguna clase de sociedad industrial sostenible que tuviera eso sí muchos menos esclavos energéticos per cápita ¿no? que los que si recordáis aquel recurso didáctico que, que Ferrán Puig Vilar eh, ponía sobre la mesa que yo creo que es muy bueno ¿no? eh, nos decía Ferran tenemos en promedio eh, 14 esclavos energéticos de energía exosomática no, aparte de la energía de nuestro metabólica del, del organismo 14 per cápita en un mundo en el cual las disparidades son tan enormes que eso quiere decir que hay países que tienen 100 esclavos energéticos per cápita, Estados Unidos, Australia y tal, y otros que, que llegan, no llegan casi ni a los tres esclavos energéticos per cápita. ¿no? Bueno, podemos, podemos de, deberíamos eh, la, la pregunta por es, esa sociedad industrial sustentable pues, se podría reformular casi como si seríamos capaces de llegar a ser esclavistas modestos, ¿no? Eh, esclavistas que pudieran funcionar bien en términos de esclavos energéticos, pues con pocos esclavos energéticos per cápita, ¿no? sin entrar ahora en el detalle de cuán pocos ¿no? desde ese promedio actual de, de 14, desde luego menos de 14, muchos menos de, de 14. ¿no? Bueno, es un debate interesante, o sea, ese asunto daría, da para una da para una tesis doctoral o un trabajo de, de fin de grado o de fin de, de máster, ¿no? Eh, ese debate en torno a. Eh, un horizonte de comunismo solar o si uno quiere llamarlo de otra, de otra forma, pues una sociedad industrial sustentable basada en fuentes renovables de, de energía y eh, eh, de, qué, de qué, cómo, si uno estima las… Las tasas de retorno energéticos en 20 o 25, como hace Schwarzman y su escuela, o viene otro, como Pedro Prieto, por ejemplo, y dice, no, no, es que la solar fotovoltaica no nos da más que dos o tres, ese es el orden de magnitud y según la, la, la al final eh, la respuesta, eh, y claro, es un asunto científico de investigación de, de qué manera, eh, averiguamos bien ¿no? cuál es la, la tasa de, de retorno energético que se aproxima más a la, a la realidad, según eso vamos a dar respuestas muy diferentes a, a esas eh, transformaciones posibles, aunque sean tan difíciles a partir de aquí y ahora donde, donde estamos. ¿no? Es muy bien curioso cómo eso, en la perspectiva... Eh, Hoy, para, para tener, digamos, una visión no muy negra del futuro, hace falta, creo yo, eh, ser a la vez un optimista tecnológico muy fuerte, no es el caso de Swartzman, no y de otra gente también, tiene que tener uno una gran confianza en las posibilidades de la, de la técnica y al mismo tiempo tiene que ser un voluntarista revolucionario también tremendo, para las dos cosas a la vez, no una sola no sirve, o sea, tiene hace falta... Esperar mucho, tanto de la técnica como de, de las posibilidades eh, revolucionarias del ser humano para, para que el horizonte esté solo un poco un poco despejado ¿no? Eh, Schwartzman y Quincy Saul en este artículo piensan que, que, que sí, que se puede hacer una buena transición eh, eh, pues un país como Venezuela lo tendría que hacer a partir de su situación y otro país como el nuestro lo tendría que hacer a partir de la nuestra pero que son posibles transiciones eh, buenas, digamos y, y en cambio Pedro desde esa mmm, Desconfianza mayor, desde luego, eh, está muy alejado del tecno-optimismo. Más bien peca a veces, yo creo también, de... de eh, eh, creo, en, en algunos momentos de esa discusión, seguramente eh, está apuntando demasiado bajo también en cuanto a las posibilidades, pero bueno, eso no, no nos atañe ahora. Lo que quiero señalar es que desde esa, si, te, si tenemos poca confianza en la técnica, incluso teniendo bastante confianza en las posibilidades de transformación social, eh, a, don, a lo que eso nos lleva esas recomendaciones del tipo, como la que hace Pedro explícitamente ¿no? en, en ese intercambio, dice, no, tendríamos que eh, poner todos los esfuerzos en la cuestión de la alimentación y en lograr, una, una transición alimentaria antes que ninguna otra cosa ¿no? porque al final lo que va a determinar eh, que lleguemos a finales del siglo XXI pues eh, siendo los seres humanos que deberíamos ser si no hubiera un colapso o una humanidad menguada que habrá sido exterminada en su mayoría que es, esa es la trayectoria BAU business as usual lo que va a determinar eso al final pues es que haya por lo menos la cuestión de la alimentación esté medio, medio resuelta entonces dice dice Pedro, eh, que Venezuela se dedique sobre todo primero a procurar su soberanía alimentaria y luego ya veremos lo que se puede lo que se puede lograr. ¿no? Con eso veis un poco la, la diversidad de, de perspectivas. Luego, claro, tenemos ahí, el para, para no mencionar más que todas las aristas así muy espinosas del, del asunto, es que si uno… Eh, o sea, necesitamos esa transición en alimentación, una transición agroecológica, no como han señalado eh, también distintos, distintos ponentes y sobre todo Alberto Matarán se refirió, se refirió a ello. Pero si tenemos en cuenta las constricciones de recursos y especialmente cómo el sistema agroindustrial actual está basado eh, en petróleo, sobre todo, ¿no? Eh, no es exagerado decir que ahora estamos eh, a escala... Global amplia comiendo petróleo. En nuestro país eso es cierto, ¿no? estamos, lo que comemos es petróleo transformado y eso es insostenible porque el petróleo pues, es escaso, estamos más allá del cenit del petróleo. La humanidad durante milenios eh, se ha alimentado de del sol, ha comido, hemos comido energía solar hasta hace pocas generaciones y luego de repente con el sistema agroindustrial que se desarrolló en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 20-30 del siglo, del siglo XX pues hemos pasado a comer sobre todo petróleo, una parte grande de la humanidad no toda, no también existe pues, esa, esa agricultura campesina que sin embargo ha ido retrocediendo eh, constantemente, bueno si, si decimos eh, tenemos que ir a un modelo agroecológico de agricultura campesina donde realmente reduzcamos al mínimo los, los insumos de recursos no renovables, entonces eso quiere decir, y, y es una cosa también tremenda, eso quiere decir que de nuevo la mayor parte de la población tendremos que ser campesinos y campesinas. ¿Mm? Eh, a eso se ha referido Emilio Santiago Muño en alguna ocasión, a partir del de estudio profundo que le ha hecho sobre Cuba, está terminando su, su tesis doctoral sobre esa cuestión precisamente agroecología en Cuba bueno, si se quisiera que me corrija él si me, si me equivoco, pero si, si se quisiera o sea, si, si en un país como, como Cuba, que sirve la, las cifras variarían un poco para otros lugares pero quizá tampoco tanto, si quisiera funcionar exclusivamente sobre la base de agroecología y dejando de lado el el uso de petróleo, el 60% de la población activa, seis de cada diez personas, tendría que estar en el agro. Fijaos lo que eso qué tipo de, de estructura socioeconómica, fijaos lo que eso quiere, quiere decir. En sociedades como las nuestras, donde eh, eh, lo que se pone en la cabeza de la gente ahí como perspectivas de futuro, pues son que usted va a ser cantante, usted va a ser bloguera especializada en moda juvenil, eh, usted va a ser ingeniero informático, ¿no? O sea, ya veis, ¿no? El, de nuevo, la distancia enorme ¿no? entre expectativas culturales ¿no? y, y las duras realidades que la termodinámica y la, y la ecología pues, nos, eh, no, no, nos señalan. ¿no? Bueno, no quiero alargar mucho más esta, esta reflexión final. ¿no? Hay otro texto que también, también de mucho interés que, que está en otra entrada reciente de este, de este blog. Eh, Daniel Tanuro que es un eh, compañero belga especialista en calentamiento climático y en las cuestiones también pues de, que ha reflexionado mucho sobre eh, transiciones también postcapitalistas en una intervención que hacía este verano ¿no? en, en un... Eh, en el 32 segundo Encuentro Internacional de Jóvenes de la Cuarta Internacional, que se organizó en Bélgica, hizo una intervención interesante titulada Frente a la Urgencia Ecológica, Proyecto de Sociedad, Programa y Estrategia. ¿no? Y ahí llama la, llama la atención, con razón Daniel, también en términos de lo, lo que necesitaríamos para estar... Eh, en plazo, digamos, ¿no? para los, los cambios que hacen falta, pues exige transformaciones revolucionarias que en particular eh, exigen, también eso ha aparecido eh, pues en la, la reflexión que hacían Oscar Carpintero o Santiago Álvarez Cantalapiedra, exigirían, por ejemplo, la socialización para una transformación profunda pues del de sistema financiero y el sistema energético ¿no? de, de un país de países como, como los nuestros, lo cual pues no, no es que esté precisamente ahora a la vuelta de la, de la esquina. Eh, bueno, os quizás recomendaría para como para que viéramos, en, en este caso estamos hablando de estas aproximaciones, no la de Schwarzman y Saul, la de Tanuró, otras que la que hacía el otro día Santiago Álvarez Cantalapiedra, ¿no? Eh, también, para dejando de lado la cuestión de, del Estado con mayúsculas que nos daría, seguro, para discutir largo y tendido, porque para pensar que eh, en, en tiempo y forma, digamos, no eh, conseguimos hacernos con un tipo de control del Estado eh, en los términos adecuados, pues hace falta, es, es la, la, la misma clase de transformación revolucionaria. Si veis... Eh, si lo veis, o sea, cuando nos acercamos desde arriba, ya sea desde la reflexión política, económica o desde las ciencias eh, de la tierra y la termodinámica, pues la… la, la... Nos, nos quedamos ahí un poco sobrecogidos ¿no? frente a la magnitud de lo que, de lo que tenemos delante. Vuelvo a, a insistir en lo que decía hace, hace un rato, eh, necesitamos protegernos un poco frente a eso y la manera de hacerlo es no perder de vista, eso ha salido mucho también en las… En las jornadas en las, que, en las que estamos, no perder de vista esos contextos locales y concretos donde podemos hacer muchas cosas que tienen, que tienen sentido, aunque no estemos seguros ¿no? de que eso, pensado como, como siempre lo hacemos muchas veces, como semillas de transformaciones amplias, aunque no estemos seguros de que esas semillas vayan a poder fructificar en tiempo y forma. Pero aún así hay que, hay que intentarlo. ¿no? Eh, cuesta... Vuelvo justo a lo que decía al comienzo del, del curso, nos cuest, cuesta a cualquiera eh, mantener los ojos abiertos frente a todo esto, cuesta un montón, es muy comprensible la, la tentación ¿no? de dejar de mirar a eso, mirar hacia otro lado, ponernos ante ojeras de distinto, de distinto tipo… Eh, a lo mejor las necesitamos a ratos, pero no podemos permitirnos unas anteojeras permanentes, porque entonces vamos de cabeza al, al precipicio. Eh, y luego hay otra opción, o vamos, hay alguna más, pero por otra, otra idea valiosa, digamos, a la hora de armarnos un poco psíquicamente frente a, frente a todo esto, es eh, la idea de intentar situar nuestra acción. Parcialmente, al menos, fuera de los esquemas medio-fin. ¿Mm? Eh, en eso insiste, por ejemplo, Hinkelamert, que ya lo hemos mencionado también un par de veces, ¿no? cuando le preguntan, pero bueno, ¿y qué tipo de esperanza se puede, se puede tener ¿no? en, ante perspectivas tan, tan duras como aquellas que afronta la humanidad en el siglo XXI, que yo desde hace un tiempo pues, vengo llamando el siglo de la gran prueba? Eh, y lo que señala Hinkelamert y otra gente también es que. Eh, no debería una, una parte de lo que podemos hacer es actuar sin calcular resultados. Eh, eso es muy difícil en nuestra cultura porque llevamos ya varios siglos ¿no? de, de eh, aculturación en un tipo de racionalidad instrumental ¿no? en la cual ese cálculo de medios y de fines pues, es constante y permanente ¿no? y nuestra, la, la cultura dominante nos dice que fuera de eso pues, no hay, no hay nada, que valga, o, o nada que valga la pena, pero aún así es muy importante, no, no, to, hay, no toda la cultura occidental está en eso por fortuna y otras culturas pues menos todavía es muy importante también el no perder de vista que hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, no, no porque eh, esperemos un gran, un gran resultado o porque podamos calcular, en muchos casos ni siquiera ese tipo de cálculos ya serán, van a ser muy fiables porque podamos calcular eh, un, un resultado apetecible, sino porque nuestra dignidad como seres humanos, el ser lo que somos, el hacer lo que deberíamos hacer, nos lo, nos lo pide. ¿no? Eso sería, por un lado, por ahí podríamos apelar a Kant, de alguna forma, ¿no? la, eh, la, la, la moral kantiana pues nos llevaría a un paisaje parecido y, por otro lado, para no dejar eh, eh, pues en un terreno así tan, tan europeo el asunto, pues también el, el ejemplo del de, de Indio Jerónimo, del caudillo Apache Jerónimo, pues también nos, nos llevaría por ese, por ese lado. Canti ¿no? eh, eh, Jerónimo Memcomba, eh, podríamos decir así como eslogan, como ¿no? Jerónimo. bueno, no, no, ya no, no me alargo más, pero. Eh, eso fue el, la, la, la última resistencia de los apaches frente a eh, los ejércitos combinados de Estados Unidos y de México. Era una empresa absolutamente desesperada, digamos, ¿no? pues de unos, unas pocas decenas de, de indios desarrapados frente a miles de, de soldados eh, mexicanos y yanquis. Y aún así, pues ahí estuvieron... Eh, en una historia sobre la cual vale la pena reflexionar Lo hizo hace, hace años, a mediados de los 70 Manuel Sacristán, ¿no? a quien hemos mencionado igualmente un par de veces Uno de los trabajos así de muchísimo interés que, que nos dejó Fue la edición que hizo de, de la vida de Jerónimo Jerónimo ya de, de, al final de su vida contó, narró su vida a un, a un yanqui que la recogió y Sacristán editó y anotó profusamente ese, ese texto. ¿no? También nos, nos puede servir como ejemplo moral en ciertas dimensiones. No digo que los la, la, el, la, el estilo de vida de los apaches sea moralmente recomendable eh, en todos sus aspectos. Pero digamos, sí, en la, la moral de resistencia de la que era capaz. Eh, Jerónimo y los suyos, pues sí que nos vale la pena para tenerla, no perderla de vista. Bueno, no, no me alargo más, hemos abusado un poco de los, de los tiempos estos días. La razón para hacerlo ha sido eh, lo hemos comentado en, entre, en el pasillo en algún, en algún momento no para, para, es, es más fácil que la gente que viene de lejos, no, no la de Madrid, pero sí la que viene de fuera se puedan apuntar a un curso de dos días y medio que a un curso de cinco días. Por eso hemos comprimido ahí un poco los tiempos y perdón por el, el abuso así de las jornadas tan, tan largas de estos dos días y medio gracias a, a todas y a todos